Pues le damos ya las buenas noches a Mario Martínez. Buenas noches, Mario. Hola, buenas noches. ¿Qué tal estás hoy? Estamos súper acompañados. ¿eh? Hoy muy bien acompañados, <ríe> la verdad. ¿Por qué están aquí eh, Alberto Jamrina y Pablo Madrid con nosotros esta noche? Pues este curso que comienza se celebra el 25 aniversario de la Escuela de Folclore de Zamora... Ya son eh, muchos años lo que esta escuela lleva formando a distintas gentes, tanto de Zamora como fuera de ella. Y la verdad es que este año se celebra ese 25 aniversario con algunos actos muy importantes que hoy serán ellos los que nos detallen cada uno de ellos. Muy bien, pues buenas noches Pablo. Hola, muy buenas. Y buenas noches Alberto. Hola, ¿qué tal? Encantados de teneros por aquí de nuevo. Uh -huh. Esta vez para hablar de una trayectoria que cumple bodas de plata ya. Sí, sí. 25 añitos. 25 añitos, sí. Empezó la cosa como que... Empezó con uno, claro, como claro, todo, ¿eh? y nada, llevamos, hemos llegado a los 25 años y empieza, en realidad hemos comenzado el, el, el curso 25, y bueno, pues de alguna manera queríamos significarlo, aunque la, la cosa no está para tirar cohetes uh -huh. y tal, pero bueno, eh, todos los años hacemos un, un concierto de inauguración de, del curso, que solemos contar con, con la presencia de instrumentistas de otros lugares que tocan instrumentos de los similares a los que se aprenden a tocar aquí. Y este año, de alguna manera, un poco saliendo un poco de esa tónica, hemos querido contar con la presencia de Eliseo Parra, que bueno, uh -huh. es un personaje, un músico de talla internacional, que ha hecho una labor eh, de renovación un poco de, la, de los repertorios tradicionales. Y bueno pues va a estar aquí acompañado de, de Sabi Lozano, que es un multi-instrumentista de todo. O sea, que todo. Lo toca todo, cualquier cosa que que pueda parecer que no puede sonar, lo hace sonar. Y entonces, bueno, tienen un dúo que se llama dúo Deno y van a estar con nosotros eh, este viernes eh, acompañándonos con un concierto en el salón de la Marina de Caja España, Caja Duero. Uh -huh. eh, bueno, la entrada es libre, gratuita, hasta llenar el aforo. Y luego tendremos pues una, una cena, que siempre tenemos una cena, que acaba siendo unos... con una sobremesa festiva de eh, tocar instrumentos, de bailar, uh -huh. de bailar, Alargar el disfrute La fiesta, ¿no? Sí. Bueno, uh -huh. luego hablaremos de eso más a fondo, Pablo. Alberto, eh, 25 años, que lo vais a celebrar este año así, de esta forma. Sí. Luego eso, volveremos a repetir la hora, la entrada, qué es lo que vamos a poder escuchar, la cena de después. Pero yo quiero remontarme a eso. Hace 25 años, ¿cómo empezaba, empezó esta escuela? ¿Y qué es lo que habéis conseguido en este bueno, tiempo? Bueno, pues eh, bastante precariamente. En primer lugar, nos dejaron... Eh, ...por parte de, del director entonces, don Lorenzo... De, ...el, el, el eh, colegio eh, que hoy es San José de Calasanz... Eh, ...compramos una docena de punteras eh, gallegas en, en si bemol... ...no teníamos entonces ni fole ni nada... Eh, ...encargamos a Lorenzo Sancho una... ...supongo que una docena también de, de dulzainas sin llaves... ...y a Manuel Pérez en Salamanca unas eh, flautas y unos eh, tambores... Y, ...y bueno pues eh, digamos eh, con, con unas, unos armarios para contener estos instrumentos allí... ...ya, ya, ya empezamos. Sí, enseguida hubo que hacer partituras eh, para explicarle a, a la gente de, de qué de iba todo esto... ...y también enseguida pues comenzamos a participar en algunas ro romerías... ...y en algunas eh, fiestas de de Zamora. Luego, pues con el tiempo de los propios del mejor alumnado que hemos tenido, pues han salido también más profesores y en actualidad pues tenemos esta infraestructura ya de, de, de unas ocho escuelas en la provincia de, eh, de Zamora y bueno pues eh, se siguen utilizando más o menos la misma eh, eh, dinámica de pedagogía y de, y de didáctica que hemos eh, mantenido aquí en la, la escuela. Eh, ¿ se ha conseguido el objetivo con el que comenzasteis? Pues yo creo que, yo creo que sí yo creo que sí porque bueno, pues eh, en los años 80 es que ya quedaba muy poquita gente que, que tocara realmente, eh, la gente que quedaba podías visitarlos en su casa y tal, pero ya, ya no podían eh, con frecuencia ejercer ese oficio de, de, de músico. Eh, y, y, ...pero sí que nos han podido transmitir las, las eh, melodías, los, los ritmos y una serie de saberes... ...en cuanto a la, a la música tradicional. Y bueno, yo creo que, que hemos recogido un poco el, el espíritu de, de, de todo esto... ...siempre luego son nuevos contextos, nuevas situaciones... Pero bueno, yo creo que hemos podido beber de esa savia que, te, que teníamos en la música tradicional. De esta uh -huh. Yo creo, bueno, vosotros lo veréis por las matrículas y por lo que os van diciendo cada año. Supongo que el alumnado os ha ido incrementando y os han ido pidiendo más y más y más, ¿no? Sí, sí, bueno, de, de empezar con un curso, luego dos, luego tres, muchos años con tres, ampliar a cuatro por cada uno de los instrumentos y, bueno, pues eh, hacer una estructura de... ...de funcionamiento que, que lo ha ido pidiendo también... El, ...la propia dinámica de estos años... ...también el, el, la relación con la provincia... ...la relación con... ...porque hubo siempre una preocupación de... ...no solamente montar una escuela en la capital... ...sino intentar que en las Lleva distintas la comarcas de, mm. la, de la provincia... se de alguna, ...pensábamos entonces devolver un poco... ...aquello que habíamos recopilado... ...volver a ponerlo a funcionar en los mismos lugares... ...y dar la opción de aprender... Eso eh, se inició ahí un camino a través de colegios eh, públicos, el de Molas del PAN y el de Alcañices. El de Alcañices al final acabó derivando en la creación de las aulas de música en el Istitrasos Montes. Y en fin, ya una implantación, pues con, con ahora mismo hay nueve escuelas, la última que se ha abierto es en Benavente y, bueno, pues una implantación bastante importante dentro de la provincia, con una media de matrículas en los últimos siete, ocho años de unas 1.300, 1.200 matrículas anuales con lo cual, bueno, pues sí hay una, digamos que hay una base social y también la labor de, no solamente la labor musical, del aprendizaje de los instrumentos y los repertorios que van asociados a esos instrumentos y la participación en las, en las distintas celebraciones tradicionales, sino también hay que ver las escuelas desde un punto de vista de dinámica sociocultural, de, de participación en, dentro del medio rural, en unas circunstancias que habitualmente son complejas, de, bueno, solo hay que visitar la, en la provincia, algunos pueblos de la provincia en invierno, para darse sí, cuenta sí. de que no pasan muchas cosas. Entonces, bueno, donde hay una escuela de, de folclore que aglutina comarcalmente también, y es un lugar de atracción y de interrelación entre las personas que viven por allí, pues se convierte también en un motor de, de dinámica cultural. Uh -huh, exactamente. Eh, Mario, no sé si quieres hacer alguna pregunta, quieres aportar algo, porque tú has pasado por aquí, ¿no? he pasado por aquí, actualmente soy monitor de algunas de las escuelas y ven como cuenta Pablo, no solo en la capital, en la que ya se ha generado yo creo que una especie de cultura, un reconocimiento también que es muy importante no hacia la música tradicional, ya no es ese que toca la dulzaina y era casi el último, sino se ha convertido en alguien que bueno que aprende que pone un esfuerzo y que además lo, lo lleva a la calle, ¿no? lo lleva a las actuaciones. También en la provincia es cierto que muchas veces te encuentras con gente que te dice, bueno, pues yo no solía venir al pueblo, gente joven incluso, eh, pues la verdad es que no tenía ningún motivo, bueno, venía a ver a la familia, al abuelo y tal, y ahora mismo tienen ya casi una rutina de acudir bien los viernes, bien los sábados a las escuelas y poder eh, decir, bueno, pues eh, aprendo en el pueblo, tengo una actividad, pero además siento ese arraigo de nuevo. ...hacia la, la población de donde, de donde salí. Que es muy importante, ¿no? Y supongo que estaría dentro de, de lo que queríais conseguir... ...del global. Sí, bueno, eh, yo creo que eso es una conclusión... ...o mm -hmm. sea, un, un, un efecto que se produce... ...en realidad, la, los inicios era decir... ...bueno, de, el punto de partida era... ...lo que decía Alberto, había muy poca... ...muy poca presencia de los instrumentos tradicionales... Eh, ...muchas de las recopilaciones que hicimos en su momento... ...hubo que desempolvar de los, de los tenaos y de los... Mm, de los sobrados instrumentos que estaban abandonados claro. o guardados, Ajá. pues a lo mejor 20 años atrás, y convencer a la gente que sabía tocarlos, de que los volvieran a tocar y nos contasen cómo era, qué, qué contexto tenía eso, cuándo se utilizaba, que nos dijera de las dificultades, en fin, que nos hablara del tema. Todo eso, desde ese punto de vista, la, primera, la cuestión inicial fue volverlo a poner en valor, ...volver a ponerlo en uso, en uso... ...y claro, la dinámica al final genera una dinámica cultural... ...que también necesita de adaptaciones durante todo el camino... Sí, ...pero también cómo. genera otras nuevas demandas... Uh -huh. ...pero bueno, este es el juego y es en el que estamos. Ahora mismo, ¿cuántas eh, clases hay? decías que en total en la provincia, en todas las escuelas... ...unos 1.300 alumnos... Sí. Eh, ¿cuántas, ...¿cuántos instrumentos se puede, se puede bueno, tocar, lo, aprender? Cuál, lo, cómo se... lo básico son los instrumentos eh, típicos de de la tradición musical zamorana, dulzaina, flauta y tamboril, gaita de fole, en las variantes de Sanabria y Aliste, eh, la percusión que acompaña, tambores y cajas de redoblante, pandereta, hay lugares donde hay baile, hay lugares donde han pedido que te querían tener también clases de guitarra, porque también sí. el, el generar este punto de encuentro ha generado también que un, un lugar donde haya otras demandas y se puedan cubrir en comarcas donde no existe estas posibilidades, que se pueda bailar, que se pueda tocar la guitarra, en y tras los montes, llevan años yendo gente desde Portugal a, a enseñar a tocar instrumentos de viento, uh -huh. lo llaman clases de banda, eh, algunos de los curas que participaban en la zona aquella, si me estoy acordando de Luis, Mi, Luis Miguel, eh, daban clases de guitarra y, de, y daban clases de la UZ y Bandurria, o sea, al final se genera todo un movimiento, por eso decía antes que era, era algo más allá del de la cuestión estrictamente instrumentos tradicionales y repertorios tradicionales. Ese es el motor inicial, es el motor fundamental, es el que siempre va a ser el motor, pero que a, a, genera otras dinámicas alrededor de la música y de la participación sociocultural. Sí, y entre esas dinámicas, después que se generen esos grupos, asociaciones, que, claro, es que serio, están en bien. esas fiestas populares, en esos momentos importantes para sí, la sí. comarca y para los pueblos. Decimos que cualquiera que salga de, de la escuela, digamos, eh, habiendo cursado los, los cuatro cursos, pues puede, como es el caso de Mario ahora, defender esto ante pues unas cámaras, un programa de radio, lo que sea, hablar de, de ello, en qué, en qué consiste. Y es una especie de casi de dinamizador sociocultural de la, de la zona, allá donde vaya. Y luego pues hay todo un tipo de imbricación en, en otros grupos a la vez, y, o sea que es un efecto que se retroalimenta. Uh -huh. Bueno, eh, para celebrar todo esto Todo lo de esto que hemos hablado Que parece tan fácil dicho así Pero que lleva mucho tiempo Dime Pablo Yo querría decir una cosa Aprovechar la ocasión ¿Sí? Porque a, a veces nos metemos en, en el contenido Que es lo, que es lo fundamental uh -huh. Y a veces dejamos un poco de lado Y mi obligación Y yo creo que además es justo reconocer Que esto ha sido posible estos 25 años Por el apoyo institucional Básicamente que hemos tenido Desde el primer proyecto que, que presentamos entonces, bueno, pues aquí hay que hablar de la Diputación Provincial de Zamora fundamentalmente uh -huh. y también del Ayuntamiento de Zamora, de la Junta de Castilla y León de, en determinadas ocasiones, de Caja España, Caja Duero ahora, eh, de la Cámara de Comercio y la Junta Próxima de Santa, que han sido entidades que durante estos años han estado y han seguido apoyando esta actividad, a veces con esfuerzo, a veces con dificultades, pero eh, durante estos 25 años han sido realmente eh, las entidades que nos han permitido Hacer esta labor, uh -huh. entonces es justo reconocerlo públicamente. Han creído en ello y por Lo eso se han reconocer, este eh, digamos, la, la buena disposición que siempre ha habido en el, en el colegio San José de, de Calasanz uh -huh. para que nosotros sigamos allí. Sigáis eh, tocando y sigáis eh, sí, utilizar, enseñando y, y, y facilitarnos el lugar. Donde... Claro, claro la sede, por así decirlo, de la escuela. Bueno, ¿qué nos espera el viernes? Para celebrar todo esto de lo que estamos hablando, eh, invitación gratuita para que vaya todo el mundo que quiera al Salón Cultural Caja España Duero de la Marina, a las la sí. pues sí, ocho <risa> y media de la tarde, el viernes 30 de noviembre. El viernes 30 de noviembre, ocho y media de la tarde, 20-30 del día. Eso. <risa> eh, bueno, pues estará Eliseo Parra y Xavi Lozano, que son dos cracks, dos cracks, merece la pena muy mucho, es un lujo tenerlos... Con la proximidad que van a estar, haciendo lo que hacen, que van a, básicamente es con cantidad de utensilios y, y no sé qué más, sí. van a meter, a, con van a utilizar los repertorios tradicionales, el canto tradicional con todas las cacharrerías posibles uh -huh. que tengan a mano, o a lo mejor a capela, o a lo mejor no, o saca una guitarra, nunca se sabe. lo Como que Como poco hacer. nos van a sorprender, ¿no? Eso es sí, seguro. Sí, sí, sí, siempre. Eh, bueno, hay mucha maestría en ambos uh -huh. y también cierto sentido del humor. Muy bien, que, eh, que es muy necesario sí. Eh, sí, eh, también para acercarse a, a, a todo esto, el, el disfrute de las melodías, de los ritmos y de los, de los temas en cuestión Bueno, pues ya lo saben, ¿eh? el viernes 30 de noviembre, a las 8 y media, las 20.30 en el Auditorio de Caja España de, Uno de la Marina, eh, Pablo y Alberto muchas gracias por venir, por seguir en esta labor que pensaste hace 25 años pero que continúa y que tiene mucho, uh -huh. mucha gente detrás ya, afortunadamente uh -huh. y que, bueno, que, a ver si hablamos dentro de un poco de más años, seguro que sí. Mario, tú por lo menos eres uno de los que va a seguir con ello, ¿no? Esa es la, esa es la idea. Es estamos aquí? Y aparte del concierto, pues también nos veremos en, en la cena, ¿no? Todavía uh -huh. Yo creo que hay, habrá todavía plazas disponibles, uh -huh. tanto en las oficinas del consorcio como uh -huh. en el teléfono 980 534706 y también en la consejería de la Escuela de Folklore. Así que al concierto y a la cena, todas las personas que quieran acompañarnos, yo creo que están invitadas uh -huh. a, a disfrutar de, de esta fiesta. Muy bien, chicos, muchas gracias bien, por venir. A vosotros, a vosotros por amigos. darnos claro, claro. posibilidad. Eso. <risa> bueno, que nosotros seguimos para adelante en el programa. Pues repasamos ahora rápidamente.